¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis? Hoy es que me han regalado la Nintendo, así que llevamos dos juegos, pero... Eh, eh, ...cargamos tres o dos más y ahora lo, lo vamos a jugar a este Splatoon 2 es un poco, es es muy chulo, ¿sabéis? A ver. El... ¡Saludos, tentacularos! ¿Sabéis para qué estamos aquí, no? Os traemos las noticias más frescas de Colomópolis y el riguroso, el riguroso directo. estás son las de sedes actuales de los combates amistosos. ¡Mira, perla! Las luces de este sitio crean un ambi ambiente... Eh, es, estación perfecta. ¡Qué bien me conoces! No nos olvidemos de los combates competitivos. Estas son sus... Sucedes, aquí fue donde caramas y do lo daron un videoclip hace el tiempo, ¿no? Es verdad. Yo oh, debo eh, de haberlo visto unas 500 veces o más, oh Dios mío, tantas veces. Y aquí es donde se están mirando los combates, combates del eh, torneo. A ver, ¿crees que esos soportes de escalada en las paredes son eh, suficientes? Anda, son cosas para agarrarse. Yo pensaba que eran eh, era mejillones. No paro de liquidar salmón nido. Eh, todo el grato, pero aún así siempre pierdo... Jo. Es que no te has leído bien el manual para empleados. Y eso es todo. Qué rápido ha sido. Suelten los combates. Y ya sabéis, no os andéis... Oh, oh, con medias tintas. Pues ya empezamos. Este es mi personaje. Me voy a cambiar. A ver cómo era. como era? No. Bueno da igual. Vamos a empezar haciendo un combate. Haciendo combate vamos a ver a gente. Uno es de mi equipo y otro es de otro equipo y dejar de equipo en los combates tienes que tener wifi e internet o si no no podrás hacerlo pero podrás hacer eh, fases cuando haremos un combate haremos algunas fases. Eh, yo desde eh, he jugado un montón a este juego y ya voy por el nivel hasta 9 cuando llegue a, al 10 puedo oh, desbloquear el combate competitivo. Yo solo estoy con el amistoso. El competitivo es para 10 y me falta un nivel para desbloquearlo. Así que sigo por el amistoso. Sí. No sé por qué se llama amistoso. Buscando jugadores. Están buscando los jugadores. Vale. Estos son jugadores que juegan a la Nintendo con el, el juego de, la, es de Splatoon 2. Por cierto, es solo para niños de de o oh, oh de menos de 7 años. o oh, No, es seguro que es de más de 7 años. Es solo para 7 años. Y yo justo, oh, no sé, me gusta. Y llevo 7 años claro blue puppy al bay. venga, venga, llevo mi arma eh, eh, para disparar eh, lo que haga ser eh, a ver, mi arma es que es esta, es un paraguas y le dejo pulsado y eh, tantas veces se lanza tengo eh, que, que, eh, que manchar todo de mi color eh, eh, eh, y si soy del otro equipo, pues entonces todo lo tengo que de echar eh, eh, eh, del otro color. Mira, joder, también puedo pintar lo que pintan ellos del otro equipo, pero eh, si ve a uno del otro equipo, pues entonces le tengo que derrotar. Para.. Porque él me hace muy rápido el daño. Venga. Venga. A pintar todo. A pintar uh, todo. ¿Peligro? ¿Alguien tiene peligro en el otro equipo? Bueno. ¡Ey! ¡No, ¡No, no, no, no! Eso lleva el paraguas, menos mal. Eh, con el paraguas si le dejas pulsado también se salva. Eh, de la tinta. Porque la tinta es... Eh, lo que le hace... Eh, el pupa. O sea, Pupa. Pupa, Pupa. Pupa. No, tío. Se lleva eh, el paraguas. ¡No! Han acercado... a los dos El, ah no le mató le derrotó le ese le, le notó. bueno que bien buena serte tengo yo siempre he pensado que llevaba bala pero no sé no sé no sé no sé suscriptores o o gente que ve mis vídeos no sé no sé gente, venga o suscriptores no sé este no sé eso mira dándole a este botón digo aquí y a este genial abajo genial y arriba aquí es para preguntar por pues, si estoy aquí y después eh, le preguntar o oh, oh, estoy genial o oh, va a ser genial o oh, estoy genial <risa> no sé muy lado. No, no, todavía no tengo tiempo No, no, no, no, no No, ¡No tengo que ganar ¡No, no, no, todavía no tengo tiempo No, se acabó, venga A ver qué... Me ha dado una buena Eh, pero... Con uno pierdo Con uno más pierdo Con uno más pierdo No, vea, he ganado Con uno más de esos. Yo creo que he sido yo Ha sido uno de los jugadores Que ya ha pintado esa última parte Seguro que he sido yo Porque yo solo he visto Que estaba pintando eso A ver ¡Ah, no! Le he dado otro combate Bueno, vamos a hacer otro Yo, iba ser, yo no iba a hacer otro Pero es que ya no puedo salir Joder, ahora tengo que esperar No, ¿No vas a entrar o qué? Entras más, eres más, Jesús, ¿por qué has tardado tanto? Jesús. <ríe> Ese pues, no lo conozco en verdad. Ostras, el, el nivel 25, Jesús. Eres el, el, el que lleva el nivel más grande. Porque todos llevan el, el, el, el nivel más grande, Jesús. Yo creo que va, eh, eh, no tengo que eh, uno, siempre en, en los equipos hay cinco, cinco personas, y ahora en mi equipo hay solo tres, o oh, no, o oh, no, así vamos a perder, llevamos, llevamos más pocos, así vamos a perder siempre, no vale, no vale tío. ¡Maldita suya! ¿Sí? ¿Pero qué es? ¿Cómo es que se llama T? ¿Qué significa te. Bueno, me va a ayudar en este sitio. ¡Oh, no! Otro de otro equipo. ¡No, tío! Me dio Luli. No lleva que pica la arma. han derrotado a todos pero yo que estoy aquí bien, he derrotado a Luli. ¡eh! faltaba otro faltaba Jesús el maldito Jesús yo pensaba que era de mi equipo oh dios, Jesús era el de el más grande eh, el del de, nivel más grande entonces claro por eso he perdido ¡Venga, ayúdame! Tengo que cambiarme de arma. Venga, venga. Tengo que... Tengo que eh, luchar. Solo iba a acercarme para luchar, pero ya la ha derrotado otro que quedaba. Otro de mi equipo, claro. ¡Oh, qué chocón! Queda poco tiempo. 32, 31, 30. ¡No! Me ha matado Candy. Candy en ingleses. Chuche. No oh, yeah. ya... Que no quede ni un lastro. Ni un lastro. ¿Lo destruí? A ver. Bien, bien, bien, bien, bien. ¡Venga, venga! ¡Mi bomba! ¡Mira! ¡Mi bomba agresiva no la he puesto! ¡Era mi ha ¡Me ha ganado el otro! ¡Me ha dado una paliza que no veía! ¡Me ha dado un montonazo! ¡Me ha quitado un montonazo! Do otro de mi equipo también llevaba el, el paraguas. También. También, también. También. Vale cuando llegue al final de todo llegaré al siguiente nivel venga, no no voy a hacer otro combate vale please ya back yo también sé cómo hacer uno de estos, a ver os voy a contar cómo hacer también una cosa, ¿cómo hace esto? Yo todavía no lo llevo. Esto es lo que he hecho. Me gustan los combates mucho. Claro, es que son épicos los combates. Y aquí he puesto una cara nada Bueno, voy a poner una nariz a este. Ya está. Este soy yo y aquí lo digo y aquí hay una cabeza extraña que, que me mira. A ver. Pero lo que falta es, eh, le doy, si le doy a más lo publico, o sea, publicar es con más. Pero si le doy a publicar tengo que... Eh, que que mandarlo por Facebook o lo que sea, y así, y, y así puedo, puedo, puedo hacerlo, pero es que no puedo. Mi padre intenta para ayudarme, pero es que no puedo, tío, no puedo, no puedo, tío.